Las imágenes que estás viendo en pantalla son de un vehículo exclusivo de la concesionaria marsella ubicada en alem 739 córdoba capital que tuvieron el increíble gesto de invitarme a grabar esta ford f100 XLT, año 1994 con menos de 900 kilómetros si sí, el precio de esta camioneta te lo voy a contar al final de este video, pero ya te imaginarás que baratita no sale esta camioneta de todas formas tiene una historia increíble. Sí, es un hallazgo total. Vale la pena ser compartido. Ya que se trata de una Ford F100. Que estuvo por muchos años guardada en un galpón. Esperando ser rescatada. Y que le saquen toda esa capa de polvo que tenía. Tal como estás viendo en las imágenes. La encontraron hace ya un tiempo. Y mandaron estas fotos a la revista Autotest. No me pregunten cómo fue a parar a esta concesionaria. Pero ellos tampoco sabían de que la camioneta ya era famosa. Porque había salido en la nota de esta revista. Al momento del hallazgo de esta Ford F100. Era increíble la cantidad de mugre, la cantidad de tierra que tenían los vidrios, esa mugre difícil de sacar. Pero eso no era la noticia, lo más impresionante es que tenía apenas 860 kilómetros. Y es algo que se nota en los detalles del interior, plástico en los asientos, todo el interior impecable. Y las imágenes que les estoy mostrando ahora son abajo del chasis, o sea, está casi casi cero kilómetros. Se usó realmente muy pero muy poco. Este modelo en particular fue lanzado en la época de los 90. Y fue una de las últimas Ford F100 que se fabricaron en Argentina, para después pasar a fabricarse en Brasil. Ahora, hablando un poco de esta Ford F100 XLT, sus siglas quieren decir que es la versión más equipada de todas. Podríamos decir que no es tan rústica, no es tan espartana, no es una camioneta tan bruta. Tiene levantavidrios eléctricos, aire acondicionado, radio, tapizado de pana, dirección hidráulica, todo lo que podés esperar de un vehículo cómodo y moderno, esta Ford F100 lo tiene. Obviamente, todos estos elementos parecen en que son algo que sí o sí un vehículo tiene que tener pero en aquella época era algo muy novedoso y también me atrevo a decir era algo bastante difícil de acceder sobre todo dirección hidráulica en una camioneta hablando de una camioneta ya hablando de un coche de un de un auto la cosa es otra <risa> En esta camioneta, levantando el capot, nos podemos encontrar con un motor 6 cilindros. El amado 6 cilindros de Ford. En esta ocasión, un motor Ford Max Econo. O también venía una variante turbodiésel de la marca MWM. En este caso, el motor era 3.6 litros y desarrollaba 105 caballos de fuerza. Ojo, que se combinaba con una caja manual de 5 velocidades. Algo muy novedoso en aquella época para una camioneta. Quizás estamos muy acostumbrados a lo que es una Amarok hoy en día que te ofrece prácticamente las mismas comodidades que te puede ofrecer un coche de gama media, ¿no? Pero para aquella época, la Ford F100 sobre todo pensada tanto para el campo que tenga todas estas novedades y todas estas comodidades, era algo que la hacía súper novedosa. Con todas estas cosas, lamentablemente, la Serie F de Ford se despidió de la fábrica de Pacheco para pasar a ser fabricada en Brasil. Pero se despidió a lo grande con un vehículo realmente impresionante, muy bien construido. Asimismo, cuando se fue a fabricar a Brasil la Ford F100 en Argentina, por un par de años más nada más, se siguió con el mismo furor representando la misma marca representando una camioneta gaucha para el campo pero ya un tiempo después todo este legado se empezó a perder y se reemplazó con la camioneta más americana la camioneta más norteamericana que existe que es la ford f-150 que si vamos a decir que es para el campo no sabría decirlo porque no trabajo en el campo pero me parece más por ahí un juguete de alta gama para el off-road que para un campo es mi opinión y es lo que yo he visto y también es el tipo de propaganda y al tipo de gente que apuntan, ¿no? Si vemos las propagandas de Ford f 100 era todo campo, campo, campo, y si vemos las propagandas de ahora, es ir a acampar es ir a hacer off-road, ir a saltar, ¿no? es, son las nuevas imágenes de los vehículos de ahora, ¿no? Comparándolo obviamente con la imagen que nos deja una Hilux, que yo a mi entender sí es 100% campo. Me desvié mucho del tema y para terminar este video les quiero comentar el precio de esta reliquia, 30.500 dólares. Los que estén interesados por favor acá en Córdoba Capital o cualquiera del país, venga a Marsella Automotores que están en Alem 793 Córdoba. Ya o sea, en otro video les voy a estar presentando un Peugeot 504 que yo no puedo creer el estado en el que está. Que el otro día viendo las historias de Instagram de Marsella Automotores se vendió. Así que bueno, llegó más rápido el comprador que yo haciendo el video. Lamentablemente estuve muy atariado por eso es que no subí. En fin, voy a traer muchos más videos de estos porque hay muchos hallazgos que están siendo realmente impresionantes. Me, me parece que con esto del dólar mucha gente está saliendo a vender estos vehículos porque sabe que les conviene venderlo o especularán, no sé. Como ya sabemos, estos vehículos son un refugio de valor impresionante y ese valor no se lo quita nada ni nadie. En fin, te mando un abrazo grande. Mi nombre es Andrés, me conocen como Andresito, como Rincón del Ford. Adiós.